Buenos días a todos, bienvenidos al stand de Marbella, bienvenidos a Marbella. Arranca la acción promocional de nuestro municipio en esta edición de 2023 de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Un pequeño trocito que hemos traído de Marbella hasta Madrid para contar todo lo que en 2023 va a tener lugar en Marbella. Yo sin más, os doy la bienvenida y le pido a la alcaldesa de la ciudad, a Ángeles Muñoz, que suba al escenario para inaugurar nuestro stand. Nuevamente agradecer a todos los que nos acompañan en esta nueva edición de Fitur, en, esto, en este stand de Marbella, un maravilloso stand, que yo creo que sobre todo es la antesala, ya lo veis, estamos justo al lado de Andalucía yo creo que Marbella, uniendo una parte internacional con nuestra tierra, creo que está en el lugar idóneo y desde aquí, en este doble espacio, un espacio donde, ya lo veis, están trabajando desde primera hora de la mañana con esas citas concertadas, con empresas del sector, con plataformas digitales, con empresarios. Tendrán durante estos días un gran trabajo para seguir avanzando y desde aquí agradecer a Laura, Rubén, a todo el equipo de turismo que se ha desplazado a Madrid para seguir en esa lucha, en esa tarea de lo, de lo que significa el turismo, afianzar nuestra marca, nuestro nombre. También en la presentación de eventos, porque Fitur también quiere ser un gran escaparate. Y por eso desde hoy eh, empezamos en esta misma mañana presentando con nuestras grandes plataformas empresariales. Tendremos a Pimen, a Pimespa. Tendremos los eh, grandes eventos que yo creo que además son sinónimo de calidad, atractivos y referentes. ¿Quién no piensa que el verano con Starlight no es una, una cita obligada y por lo tanto tendremos aquí también adelanto sobre lo que la nueva edición va a traer a nuestra localidad. Por supuesto también presentar a través de nuestras cofradías lo que son las tradiciones no queremos que Marbella deje de ser un lugar donde la gente sepa que se apuesta y se valoran sus tradiciones y por eso tendremos a las cofradías para presentar nuestra Semana Santa a su presidente, a Paco Gil a todas ellas gracias por acompañarnos nuevamente a esta edición por supuesto en la, en la presentación de, ese, de, de lo que es Marbella Marbella Moda, Marbella Fashion Show el Iron Man que junto con grandes eventos deportivos todo el día de hoy y también la jornada de mañana tendrá una gran, eh, un gran espacio en este stand de Fitur. Vamos a hablar de Paddle Soccer, vamos a hablar de, de One en torno al, al golf y al paddle el Grand Prix, la Media Maratón, el Marbella eh, Femenino de Open de Golf y por supuesto la Solheim Cup, que será ese gran reclamo, turístico vinculado al deporte que tendremos en el 2023 en nuestra localidad, porque yo creo que si hay algo claro es eh, que Marbella es deporte, Marbella es calidad, Marbella es vida y por lo tanto también hace falta que se refuerce esa imagen del deporte vinculado a nuestra ciudad. También tendremos la posibilidad de hablar de wellness y sobre todo ahora que sabemos que el Hotel Incosol, un referente desde hace muchísimos años, nuevamente un icono ...para Marbella... ...hoy hablaremos también de Wellness... ...hablaremos de Q de Calidad... ...que nuevamente sale reconocida en nuestra ciudad... ...por supuesto de hoteles de referencia... ...en definitiva, como os decía... ...para nosotros hoy es un día importante... ...a la hora de tener en cuenta... ...el hecho de estar presente... ...en la mayor feria turística... ...dentro del ámbito internacional... ...yo desde aquí quiero decir... Eh, ...que hemos empezado muy bien... Ayer, con la presentación, donde queríamos eh, que la gastronomía también fuera una cita obligada. Eso lo hemos hecho muchas veces, porque hay que recordar que Marbella cuenta en la actualidad con cuatro estrellas Michelin, cinco porque tenemos un dos estrellas Michelin. Yo creo que somos probablemente la ciudad que por habitante tengamos eh, mayor reconocimiento dentro de ese ámbito gastronómico, Ayer tuvimos eh, la oportunidad de comprobar cómo eh, un gran embajador como es Dani García está perfectamente integrado, no solo dentro del ámbito nacional, sino reconocido mundialmente. Y a partir de ahí, esa apuesta que hicimos eh, con todo el sector turístico, yo creo que fue el inicio de un magnífico futuro, de una gran presentación en esta ciudad, en esta feria. Tuvimos además la oportunidad de contar con Juan de Lola y con Celia Flores y por lo tanto desde aquí todos nuestros agradecimientos y la enhorabuena a los organizadores de ese magnífico eh, escaparate. Decir que hoy nos presentamos y abrimos un fitur con un 2022 después de una pandemia durísima también para el sector que yo creo que ha consolidado nuestra marca. Nos ha consolidado como un gran referente, un referente de excelencia. Y yo lo comentaba ayer, un referente de excelencia que viene avalado por el reconocimiento como destino turístico inteligente que el Instituto para la Calidad Turística Española nos otorgó a lo largo del pasado año. O como eh, la propia Unión Europea, a través de la Comisión Europea, nos designó como destino eh, excelente el número uno de toda Europa o como segundo destino entre esas 400 candidaturas dentro del ámbito europeo como ciudad para visitar. También hemos superado todos los indicadores turísticos haciendo una comparativa con el 2019 que fue el año más importante, el mejor año turístico con los mejores datos turísticos. Marbella superó por un amplio margen esos datos y por lo tanto hoy venimos aquí a Fitur para decir que nuestra apuesta está absolutamente ligada con la calidad. Porque eso es donde de verdad Marbella es muy competitiva. Tenemos un, un bagaje que nos hace estar muy por delante de otros destinos que ahora están empezando a ver como el hecho de tener eh, nuevas personas que se interesan para invertir o para vivir en su localidad y que no solamente son eh, consumidores de servicios, sino que aportan un gran beneficio a la ciudad, ahora es cuando empiezan a hacer todo lo que Marbella lleva haciéndolo durante muchísimos años. Y por lo tanto esos nuevos visitantes, esos nuevos integrantes de nuestra comunidad, esos nómadas digitales, soy yo un referente, un atractivo, pero que han sido antesala ese turismo residencial que durante muchos años ha sido un, un bagaje a la hora de poder computar cómo nos salíamos de los datos de la estacionalidad y creo que para Marbella eso es un grandísimo referente. Yo hoy solamente tengo que felicitar a todos los medios de comunicación que nos acompañan por estar aquí, garantizar que a lo largo de estas jornadas se hará un grandísimo trabajo. Nuevamente, queridísima, eh, a toda la delegación de deportes, querida Laura, querido Rubén, muchas gracias por hacer lo posible. Creo que es todo un éxito la planificación milimétrica que habéis hecho, que no dejáis ni un solo segundo... Tanto para que ese estar como este esté a rebosar de actividad que es de lo que se trata. Se trata de que Marbella pueda ser vuelva a ser ese referente nacional, internacional, mundial, con la calidad que nos corresponde, con la calidad que nos merecemos, con ese lugar idílico, único en el mundo para visitar, para invertir, para vivir y para soñar. Muchísimas gracias a todos. placer, disfrute, paz, buen tiempo, y etcétera, de ese, cosas buenas y ya Pero lo que pasa es que tiene otra gente diferente. Aquí no conocemos todo. <risa> bueno, aquí hay más tranquilidad, la gente está más relajada. Yo creo que es una esencia que quizás se está perdiendo. Primero lo no acuerdo a Pedro Pedro de 30 y bastantes años, que llegué aquí como hostelero, tuve un restaurante el museo aquí en la plaza. Decidimos entrar a pescaderos, pues ahí llevamos 20 años luchando, encantados, muy agradecidos del pueblo y de toda la gente que nos visita y que nos me estado acompañando día a día. Es mucho mejor comprar aquí en el pueblo que ir a un centro comercial. Porque sencillamente nos conocemos todos. se puedes tener un mal día y sientes esa empatía y esa cercanía de personas y empleados de cualquier ámbito de nosotros. de seguro, que empezó mi padre, y ya a partir del relevo generacional, no solo ha ocurrido conmigo, tengo amigos donde han generado negocios como pueden ser panadería, restaurante, inmobiliarias, etc. Allá playa he estado yo toda mi vida, que tenía unos 15 16 años. Hombre, a mí siempre me ha salido de irme a Marbella y siempre han tirado de mí para que me vaya a Marbella, me vaya a Puerto Manú, me vaya aquí, me vaya allí, nunca quería, quería ir a Como mi pueblo que hay, siempre apostamos a Perú.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 Y ya no me queda otra que seguir siendo. Me siento san y siempre me está en San Mar, Paseo Marítimo. San Pedro tira. San Pedro tira y mucho. No hay cliente mayor ni pequeño, sino personas. Eso es lo que tenemos los negocios médicos. Personas. Que ofrece un lugar tan emblemático desde el término municipal como es San Pedro y por lo tanto queríamos que tuviera una, un, un lugar eh, y además una presentación diferenciada